Bueno, ya empezamos bien No fracasé en la primera pelea Eso es bueno Es mejor de lo que esperaba Pensé que le iba a pechar de entrada mm. Voy a tener que hacer un milagro No, mirá la barra que me dieron Voy a tener que hacer un milagro Y no soy bueno en eso Se terminó el primer juego, muchachos. Fue rápido esos dos peleas, la verdad que un poco patético. Hacemos de cuenta que nada pasó y seguimos al próximo juego. ¿A quién vamos a usar hoy? Vamos... Vamos con Kitana. Acá lo puedo pasar mal, o sea, no hay nada asegurado, pues. estoy nervioso además de todo, así que... Puede salir mal, puedo morir ahora con Jax, tranquilamente. Hola, Antu. Sí, sí, seguro. Uy, Dios. ¿Nos gustan los agarres en el aire, Jax? ¡No! ¡Oh! ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? <risa> Igual ahora me gana. Mmm, la voy a pechar. Tengo 8 o 9, no sé, pero está por ese número, está cerquita. Abajo, abajo, a ver. No, no me salió, no importa, gané. Una pelea menos, faltan 8. En la noche faltan 10.000 porque son 8 juegos y... Es más, ponerle que pierda en la primera pelea en cada juego, igual son 8 peleas que voy a tener mínimo hoy, así que... Va a estar complicado. Ya tiene el ex rey. Oh, qué pasó. No me gusta esquivar ex rey, me pone muy nervioso. Cuidado, bien, Dios. Ahí está. Todo por abajo el tipo este. Todo por abajo. Y yo me dejo. Ah. Hay algo, no sé. La distancia o algo. No, Moncho, es la segunda pelea recién, eh. Uy, no psycho, te está rotísimo. A ver, abajo, abajo, atrás, adelante. ¡Ahí está! ¡Dios! Venimos bien, eh. pensé que Nub no me iba a hacer el, el trabajo complicado. Y nadie confía en Kitana, yo no sé por qué. Y bueno, pero está roto Nubz algo, ¿qué crees que hay? No lo demostró, pero está roto. Ay, Dios. Es mucha presión esto, no, no, no, sirvo para esto. Ay no, ay no. ¿La peché? ¿La peché? No, no la peché. ¿Todavía no? Ahora sí. Bueno, no sé qué le pasa al sub pero me la regaló dos veces y no lo supe aprovechar. Dale. Pero para con los ice clone. Perdí. No. Uh. <risa> Tengo que aprovechar esto, tuve mucha suerte No, no te trabes ahora Ahí está la stage, a ver si nos sale ¿no? stage adelante, abajo, abajo, ok adelante, abajo, abajo, bien yeah. uy, lo que fue esa pelea uy, hermano no, no, y después Kano oh. voy a pagar caro esa suerte de recién era más secreta. Uh. Bien. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Pero viene Cano ahora, viene Cano y no hay que confiarse. Yo también. No puedo creer. Lo convertimos en bebé. ¿Qué dicen? Vamos a convertirlo. Vamos a convertirlo en bebé. A ver si me sale, ¿no? Sí, me salió. Ya falta poco muchachos Cuatro peleas ¿Cómo me vengo salvando? Yo no puedo creer cómo me vengo salvando. Esa estaba perdida, ¿eh? Esa estaba completamente perdida. Noche estoy teniendo. Yo soy, yo si no juego para el infarto no juego, hermano. No puedo jugar tranquilo, loco. No puedo, jugar, no puedo ganar como en una pelea. Bien. Nos falta Kahn nada más. Ay, nos falta Kahn. No me festejen todavía. No festejen todavía. Esto es completamente pecheable. Encima se traba, encima se traba. No me hagas esto ahora, pompu. Shao Kahn, la clave es no tener miedo. Cuando tenés miedo, perdiste. De verdad lo digo. Porque tenés que irle bien de cerca. Si le vas de lejos, te va a pegar siempre. Mmm, te voy a querer esquivar ahí. Mmm, estamos petardos. No me gusta. Ah, no, concéntrate. Bueno, esa no, esa no se podía esquivar. Listo, terminamos Mortal Kombat 9. Tomás, sin perder una sola pelea. Ah, estoy muy contento. Vean el final de Kitana. A casa. Uno de los ocho juegos está completo. Así que me quedan siete ahora en la lista del ciclo. Mal tampoco, eh. Uy, uh, este equipo es un... El equipo Corea siempre es peligroso. Che, ¿el juego está muy alto? Orestes. Chukunda... Sí está bajo el juego, pero quieren que suba un cacho el juego. Yo soy yo, esto está muy fácil. Creo que debería haber tocado las settings también. Ah, bueno. Nada garantiza que no vuelva a perder. Ahí le subo un cachito. Perfecto. Menos mal, ahora que lo estoy pensando, si el primer equipo es el más fácil, menos mal que me tocó el equipo Corea, porque tenerlos más adelante está un peligro. Igual que el equipo Japón. No, cómo le pude errar, no te lo puedo creer. Sí, depende. Igual no sé mucho de usar los ultimates. Podemos, me parece mucho riesgo, o sea, si le erras es mucho desperdicio de energía a cambio de... de un solo poder, ¿no? Ah, miren la intro especial con, con Andy. Porque Mai y Andy son pareja. Para que recién estaba en el 98 Me acostumbré al 98 Hay movimientos que no tiene acá Uy, este show es un problema. Uf. Ay, me hizo el ultimate No Toma Otra vez zafando con lo último Que me queda de vida Uy, se comió No es el ultimate ultimate Pero es un super deadly creo Toma Uy. Toma Es la quinta ¿Cuántas stages son? ¿Ya está? Ok Parece que pasamos otro eh. Me va a tocar Rugal igual Porque hice todo re común No, no terminé con Ultimates No hice nada raro Ah no, me toca Chrysalid Creo. Sí, sí, es Crisali. Ok, nada de confiarse. Este Kyo Mike Dash. Ok. Concentrate en los patrones, esquiva lo que te tire y trata de no acercarte. Trata de no acercarte, dije. Ya no tiene chance, pero por lo menos que se lo afloje a los demás, ¿no? Espero no les rellenen mucho la vida. Ah, bueno, tiene un cuarto menos, algo es algo. Ay, no puedo atacar. Mai no tuvo chance, eh No, no tuvo chance, Mai Creo que Creo que la pecheamos en la última pelea, eh Ahora Si Keida ya hace un milagro Puede ser, pero No, le rellenaron toda la vida F conmigo. No. Aparentemente. Aparentemente dejé a Momishi y empecé a salir con Chrysalid porque me acaba de hacer su novia de una forma que no puedo explicar. Pero bueno, antes había perdido la segunda pelea, así que. La tercera no está. La tercera, la última no está nada mal. Perdón si escuchan el teclado, pero no, no lo pude jugar con joystick este juego, nunca me acostumbré. Perfecto. Vamos a hacer Tsun Tsu para tener más chances a favor. Y vamos con. Eh Jax... y... no sé si Sub-Zero... Oh, Jax y Sonia. Igual te digo, ya estoy re quemado, ya... ¿Qué pasa? Una, ¿Una hora nada más? Ya estoy re quemado Bueno, igual voy a seguir, voy a seguir lo que dé Porque este, me estoy divirtiendo mucho Hacé todo el Mortal Kombat 9 entero sin perder. Llegué hasta el final del Kino Fighter 2002 y ahora tengo el Mortal Kombat 4. Era el beso de la muerte ah. o sea lo, lo, lo único que sacas de todo eso fue la pelea con Chris Alley. Bueno, igual está bien, la idea era pasarlo y fallé que por un segundo pensé que era Scorpion recién decía por qué no no hace lo <ríe> ¿por qué no hace lo que le pido te juro que pensé que era Scorpion no <ríe> es un idiota Se congeló solo. Me tenía regalado y se congeló solo. Mmm, Dios. Ya empezamos con el spam. ¿No sería una pelea contra Goro si no tuviera spam? El asesino de Rance. pero aflojalo para, para Sonia Estamos en problemas. muy complicado. Parece que no valió, ¿eh? Nunca me, me, me den por muerto. Por lo menos no en este juego. En los demás, sí. ¿Listo? Pasamos dos juegos. Eh, escúcheme ¿es un juego de pelea esto? Bueno, sí, los controles parecían de pelea. Eh, ¿Puedo streamear esto? Ok, voy a confiar en Facu, me banean y... y, y no sé... <risa> bueno, va, va, vamos, vamos a... Igret, on the set. <risa> Perdón que da siempre lo mismo, pero es lo que acabo de descubrir. exactamente son las otras 95 cuentas que hice mm. <risa> bueno. Ah, ya perdí. Ok. Bueno, esto está bueno para verlo en un futuro, ¿eh? Para hacer un stream propio en el futuro. Pero no, no tenía idea de qué era. Ok. Ahora... Vamos con el equipo de las chicas. juego lo voy a streamear Nipoichi Bueno, esta es la última pelea Y después tocarían los jefes Creo Así que si no la petardeo ahora Estaría por lo menos cerca de Pasarlo No digo que los jefes sean fáciles, sino que digo no es lo mismo perder en la primera pelea que perder en la última o anteúltima, ¿no? Allá en el fondo en el dirigible, no sé si se ve en 720p, pero allá en el fondo en el dirigible está pasando la misma pelea al mismo tiempo, tipo... Eh, me pareció un detalle muy bueno. No, eso no nos gusta. No alcanza. ¡Uh! Ah, eso fue el fin de Kino Fighters 14. Ya que hicimos Kitana en el... Uh, en el 9, vamos a hacer Kitana en el 10. No me, no, me, no me avivé de hacer eso. Vamos a hacer eso. Esperemos que ande esta vez. No voy a tocar nada, le voy a dar tiempo de cargar todo. Ay, oh, bueno, perdí la primera pelea. Vamos con la arcade. Solo match. Y vamos en... Hard of Champ. Eh... Vamos en Champ. Vamos en Probablemente pierda. Este también hace un montón que no lo juego. Au. Ahí me acordé. ¡Exactamente! El DLC es literalmente... Eh, outfits de la playa. Hay cosméticos que están buenos. Yo puse... ¿Ves? Hay otro tipo de cosméticos también. Yo porque soy un hombre básico y fácil. Por eso puse... Uh, ¡Uy! No, no pierdas ahora. No, no me tiras, no me tiras. Ay, me tira. Perdí.